Salgo de mi casa, camino por el barrio, llego hasta la esquina, saludo a mi vecina, peatones esperando, cruzar al otro lado, vehículos parados, el semáforo. Miro para un lado, miro para el otro Con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Miro para un lado, miro para el otro Con mucho cuidado, cruzo hacia el otro lado Sigo avanzando, voy hacia la otra esquina Me tapo los oídos Un señor tan impaciente, peatones con cuidado Perder el sentido, observo la vereda Hasta que llegue la senda Semáforo amarillo y otro significado Para cruzar la calle hay que tener cuidado